La pregunta es: ¿Cómo interactuar con el sistema operativo en Talent? Primero vamos a comprobar si nuestro servidor, nuestra máquina, el local está funcionando con un server live. Y en el segundo paso, vamos a ejecutar un comando en la línea de comandos y mostrar sus respectivos resultados en la consola. Bien, vamos a echar un vistazo. Aquí el server live usa una variable contexto que se llama host y que está definido aquí con mi. IP address de la máquina local. Bien, si esto sale bien, también tiene una variable que nos da su resultado, que dice aquí server live result que estoy usando aquí en el conector if, que es de tipo boolean, y entonces si todo esto sale bien y aquí va a devolver true, entonces vamos a mostrar en la consola server running. Y luego el segundo paso es que si ya sabemos que la máquina está funcionando, respondiendo, ejecutamos un comando en la línea de comandos, que es un server el nombre del servidor y dice que dice hola mundo. Y en este caso también podemos definir dónde va la salida como la, eh, la salida en caso de error también a la consola a una variable global, ambas cosas, o normal que sería un flujo de datos, aquí lo pongo en una variable global para luego, ok usarlo aquí ¿ya? aquí lo obtengo otra vez, este valor que es de tipo string y el t system one output que también podemos ver aquí en el área outline, el standard output ¿ya? también el, el error output y el, el valor de salida, exit value, si es que lo necesitamos y podemos ejecutar el proceso. Y vemos aquí server running y aquí vemos el message from T-System con su respectivo mensaje en la consola. Y eso es el ejemplo que te quería mostrar sobre cómo interactuar con el sistema operativo en Talent.